Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Bip de salmón. Necesitamos salmón cortado en cuadros. Chile chipotle, una taza de crema, queso crema y lo agregamos todo en la licuadora y mezclamos ponemos el dip en un bowl agregando 6 piezas de rabo de cebolla cortada en pedacitos y algo de sal y mezclamos todo y eso es todo